Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Eleven Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 347. La ira procede de los juicios, y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Padre, Deseo lo que va en contra de mi voluntad, y no lo que es mi voluntad tener. Rectifica mi mente, Padre mío, pues está enferma. Pero tú has ofrecido libertad, y yo elijo reclamar tu regalo hoy. Y así le entrego todo juicio a aquel que tú me diste para que juzgara por mí. Él ve lo que yo contemplo, sin embargo, conoce la verdad. Él ve el dolor, mas comprende que no es real y a la luz de su entendimiento, éste sana. Él concede los milagros que mis sueños quieren ocultar de mi conciencia. Que sea Él quien juzgue hoy. No conozco mi voluntad pero Él está seguro de que es la tuya, y hablará en mi nombre e invocará tus milagros para que vengan a mí. Escucha hoy, hermano mío, permanece muy quedo, y oye la dulce voz que habla por Dios, asegurarte que Él te ha juzgado como el Hijo que Él ama.